Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy nos encontramos en una estación que no habíamos visitado eh, en los capítulos anteriores de Bogotá TMBus y es la estación Suba, amigos míos. Aquí estamos en la estación Suba, donde hay comidilla. ¡Qué rico! Y por supuesto es una estación tan grande que miren esas pantallotas. ¿O cómo es la cosa? Vea pues. Vea pues, estas pantallas no recuerdo haberlas visto y este tel. ¡Uy! ¡Miren! Mírenme, mírenme, soy trabajador. Trabajo muy duro, como un esclavo. Y de Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. Un excelente empleado es Miders. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Asíéndalo. Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, bueno. Sí. Soy un controlador de aquí, de las... ¿De las qué? De, las, de los buses, mire. Aquí yo puedo ver todo. Controlo todo. Lo miro todo. Eh, bueno. Pero, ¿y qué? Esto, esto es porque... Esto, ¿Esto de verdad está en la estación Suba o cómo es la cosa? Pero está muy interesante, ¿no? Dice Centro. Equipo Centro. O sea, desde aquí de verdad es como una estación de control o cómo es la cosa. Por aquí Mati creo que me está hablando... Estoy en el portal Suba porque quiero desde hoy aquí manejar aquí. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer aquí en el portal Suba? A ver si Mati se nos une que nos estaba saludando desde otro jueguito también. A ver, a ver... Bueno, aquí está el mapa. Pronto, pronto esperamos. ¿Qué más actualizaciones? ¿Qué más actualizaciones? Nos trae de sorpresa el señor Deptatán. Pagar el pasaje es lo correcto, amigos míos. Bueno. oh ¡Uy, Mati! Oh, ¡Mati es el doctor Octopus! que me... Va, vamos a ver qué, qué, qué me muestra Mati! ¿Y este quién es? Ese Steven Pa es como un perro. ¿Qué es esto? Un... ¿Un perro? No, no es un perro, es como un señor narizón, pero rebarbudo. Ah, tiene camiseta de Santa Fe, no me va a fijar. Pues sígueme en un bus. Ah, listo, listo, listo. O sea, que lo siga en un bus que yo consiga, listo. Ay, se tiene moto. ¿Cómo hacer para tener moto? También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Ser taxista no es tan sexy como cree. Bueno, vamos a seguirlo a ver dice que... ¿Vamos a ir a dónde? Bueno, yo no sé. Voy a, voy a escoger acá un bus cualque... cualquiera y lo seguimos a ver. A ver, a ver. ¿En serio él puede usar moto? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Eso se puede sacar? ¿Yo puedo sacar motos? ¿Cómo él hace? O sea, yo. ¿Cómo él hace para tener una moto? ¡Guau! Wow, esto se siente muy chévere, como si andáramos en patrulla. ¡Ay, no, no! <risa> ¡Miren! ¡Se murió! <risa> ¡Dios mío! ¡Que lo, que lo atropello! <risa> lo siento. Lo siento, Mati. Lo siento, Mati. Si me estás viendo, de verdad lo siento. <risa> Casi lo atropello, a ver. Pero Mati, usted está muy lento. A ver. Este juego es el, el número uno más bueno de Bogotá. Bueno, eso no se lo niego. Las experiencias que he tenido en, en Bogotá TMU han sido geniales. O sea, aquí manejando se han pasado aventuras muy interesantes. Pues madre, me pasé, ¿cierto? Aquí era, mi, aquí era donde yo debía parar, ¿cierto? Creo que aquí era donde yo iba a parar Ya no paré Bueno, sigamos a Mati Espérame Mati, voy Creo que me pasé esa, esa parada Y creo que era la más importante, ¿no? Porque era la primera después de... hospital. Portal Bueno, sigamos Sigamos a Mati porque... Por estar pendiente de Mati me salté la, la parada semanas, ¿Y? No, y aparte Mati me escribe Dime Dime Porque no puedo escribir y manejar a la vez ¿Cómo hacen algunos de ustedes para manejar y escribir a la vez? Alguien sale Ah no, no me está escribiendo Mati, es otra persona A ver Mati motorratón ratón. ¿Cómo es que le haces? ¿Por dónde debo ir? Por acá, ¿cierto? Ok Como que me está escribiendo Y se quedó escribiendo Bueno, sigámosle A ver si Mati nos alcanza ¡Mati! De Jota va Mati ¡Mati! A ver ¿Qué es que para uno así? Con P, ¿no? ¿Qué pasó, Mati? Se quedó por allá Allá viene su moto en el video que hice a Ricardo original, el túnel será en la última actualización. ¡Oh, Mati! Uy, sí, Mati, tan chévere que le suena a la moto. O sea que eh, eh, una de las cosas que tiene planteadas de, de tatán es que en, en alguna actualización este el túnel completo de Ricardo. ¡Oh, sí, es este. <ríe> ¡No! ¿Cómo me empuja el carro? ¿Eso se puede con una moto me puede empujar el carro? Eso sí está bien loco No sabía que una moto tenía la fuerza para mover un carro ¿Pero eso es algún modo o algo? Alguien que me explique Bueno, en la, vía, en la vía real no vayan a hacer eso De meter la moto en un... ¡Uy! ¡Ojo, ojo, Mati! <risa> ¡No, no, no! ¡Que me voltee el carro, Mati! Si no, no puedo hacer la bendita ruta este Mati está bien loco. Mati está muy atravesado. ¡Ah! <risa> a ver. Oiga, yo sí voy por donde debe ser. Porque por seguir a Mati. La verdad es que desconozco si estoy yendo por la ruta que es. Dice que es hospital. Y no me he fijado realmente. <risa> me dice Mati que si hacemos una carrera. ¡No! Si la, si la hago, lo primero que voy a hacer es caer. Es. A ver, dale <risa> Vamos a hacer carrera con Mati ¿Pero cuánta es la velocidad que pueden llegar a estos carros? Alguna vez Tatán me explicó Que la velocidad a la que pueden llegar estos carros Es más de la que en verdad pueden llegar en, Al parecer en el mundo real O por lo menos la permitida Uy, ese Mati o sea, la velocidad del bus de Matt Del bus de Mati. De, del, de la moto de Mati es más que la del Transmilenio. Ah, no, no, no quiero esto. No, no, no, no, no, Espere, no. Suba hacia el bus, suba hacia el bus. Pero como ahora lo giro... Dos mil años más tarde. A ver, ¿qué, qué, ¿qué hará el Mati? A ver, ¿qué es lo que planteará el Mati? Vamos a ver. abre las puertas. Listo. A ver qué hará. Quiero ver qué intenta hacer el Mati. Vamos a ver qué truco se sabe. Está, ¿Está dando en las ruedas. Yo no estoy girando nada. Ah, ya entendí lo que él quería. Que yo abriera las puertas para moverme para que las mismas puertas me impulsaran hacia arriba y se pudiera abrir el, el bus, ¿no? ¡Ah, mire! Puso... Puso conos. ¡Guau! Wow, ¿Tú sabía que los, los... Los... Los... que toman el rol de agente de tránsito pueden hacer esas cosas? <risa> ¡Está genial! ¡Ah, oh, señor agente! Discúlpeme. Por aquí está el Mati Oigan, el Mati se cambió de, de traje Ya solo se dejó tatuajes Y la cabecita La, la, la camiseta de Santa Fe Ok, aquí okay, estamos en la estación Hospital Ahora sí si pongámonos un trajecito Elegante, de conductor Como deben ser las cosas Ah donde dice una de las primeras rutas sí claro sí me acuerdo a ver Mati hagamos esta o esta a ver esta es más corta esta está como mejor no me tiras voy voy a hacer la de portal suba se se qué C17. A ver. Ahora me dejas salir, Mati. Porque es que ahora estás atravesadito, amigo. Entonces, cerremos esto porque Mati es el que me va a llevar. Dos mil años más tarde. Creo que Mati se quedó ahí. Ahora yo tengo que hacer mi rutica porque si no la hago, no me puedo ir a dormir. Entonces, vamos a. Vamos a agarrar aquí uno que nos lleve a Algo central, no sé Bueno, el portal norte también sería buena opción, ¿no? Pero no, me gustaría más el portal suba Así que vámonos para el portal suba No, y aparte Mati dejó todo atravesado el carro No, Mati, eso no se hace, Mati No atravieses el carro Bueno, Mati, cuando ya vuelvas Te estaré esperando en alguna ruta bueno, a ver, ¿cuál es la ruta que tenemos que tomar? Dice que las H, ¿no? Entonces primero esta. Y vamos a agarrar esta, ¿no? Siento más fluidos los carros, no sé, será que eso es parte de la actualización. Bueno, pues no digo que la de esto, pero sí, sí, o sea, de la última lo siento como más fluidos. Bueno, vamos a parar, vamos a parar. Próximas paradas. Y. Uy. Avenida 39. ¿Me salió una vez para realizada? Destino Portal Suba Hospital. ¿Ya? Próximas paradas Avenida 39 y 57. Bueno listo. Hagámosle, hagámosle señores. Uy, acá ha estado difícil hacer esta curvita. Pero hagámosle. ¡Ah! Ay, no me voy a estrellar. A ver, venía 39 es la siguiente. Vámonos, vámonos. Vámonos, Dele Turbo. Alguna vez esto eh, de Tatán me explicó algo interesante. El juego el Me dijo que en verdad, en el juego, a pesar de las velocidades que manejan estos carros, eh, uno llega más... Perdón, las rutas deberían ser más lentas, según lo que él me explicaba de... de... De que aquí en el juego uno puede ir a una velocidad mucho O sea, más superior Y eso facilita que uno haga las rutas un poquito más rápidas Pero que en verdad uno las puede O sea, en el mundo real estas rutas Tardarían más en hacerse Es lo que él me explicó Entonces muy interesante saber eso, ¿no, amiguitos? Bueno, ¿aquí que ¿Sigo derecho? Yo no vi ninguna letra Entonces sí, seguimos derecho, ¿no? Oiga, Mati me dejó de verdad votado O sea, Mati Mati, no te voy a perdonar. Me dejaste botado, me quedé solo. Aquí esperando como por 30 minutos. Y no me gusta trasnochar, amigo Mati. Tú estás en vacaciones, pero yo no. Yo no lo estoy. Bueno, a ver. Oiga, hoy me siento como más fluido, como manejando con más tranquilidad. A ver, a ver. Señoras y ahora sí, señores. Venga, pero cuál es la avenida 39 Falta o qué Espérenme. Bajémosle la velocidad aquí A ver B, C, D, K What Ninguna de estas letras coincide con la mía, o sí O sea, yo iba a avenida 39 Dios mío ¿Qué hice? A ver Oiga, el mapa como que ahora lo veo más peque Ah, no, no, no Voy bien, voy bien Al parecer la avenida 39 es muy adelante Entonces todavía nos falta harto Este sí es, este sí es como un, un consejo Un mensaje Para, para mi amigo de tatán Si puedes, si es posible a futuro En una futura actualización Esto, no sé qué posibilidad Hay de que el mapa se vea más grande Es que me toca acercarme mucho a la pantalla Para mirarlo o sea, yo sé que los chicos que ya son expertos en esto no necesitan ni mapa, pueden guiarse fácil. Las letras yo sé que son una gran guía. Este, este, este el recorrido también. Pero a mí me gusta ver el mapita. A mí me gusta ver el mapa y entonces yo me siento como perdido. Como perdido cuando no estoy viendo el mapa. O como que, ¿será que sí voy bien? Como que será que no? Entonces como que me, me asusto. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Estamos haciendo bien la ruta Porque yo sé que, que la ruta eh, La avenida, avenida 39 es más adelante Y creo que incluso ya llegamos Vagón 4 decía ahí O sea, este ¿Cierto? Venga, ya estoy a un metro ¿Por qué no? Ah, ya, ahí está Listo Ok, yo de verdad no miré Si había alguien ahí esperándome Uf, esto qué es? Esto yo no lo había visto. ¿Qué es esto de acá? <risa> Jump. <risa> muy bueno, muy bueno. No, esta zona sí la recuerdo haber pasado, incluso creo que con Tatán alguna vez la recorrimos, creo que en el capítulo donde donde yo lo yo lo entrevisté. Bueno, estaba en verde en verdad. ¿Qué hice ahí? Solo para atrás, Esta parte si sí, no la recuerdo. Uf, esto para mí sí es nuevísimo, esta zona. Oiga, pero... Esto es como unos patios, que es esta zona. Tan bonita de por sí. Miren todo esto. Esto yo no lo había visto. Esto sí es nuevo para mí. O oh, noche. No, no si sí, esto es súper nuevísimo. Pero miren, allá hay una estación. Ese no es el portal 80. Yo por dónde voy. No, no, no. ¿Por dónde me fui? Sí, esto es el portal 80. Caray, ¿yo por dónde voy? No, amigo, yo nunca había ido por acá. Esto está muy raro. ¿Por dónde estoy yendo? Esto está muy extraño. O sea, yo no sé por dónde estoy yendo. Pero esto no es... Esto no es normal. ¡No, no, no, no! ¡No, otra vez! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Por fin, lo puedo recuperar. Pero me quitaron la... Me quitaron la... Me quitaron la... la ruta. O sea, desapareció. Miren, ya no tengo cómo saber para dónde voy. Ni nada, si voy bien. Pues bueno, amigos, me voy a parar aquí. <ríe> Se estrelló mi... Mi bus con el con el, con el, el, el, el, el árbol. Pero bueno. Pues como pueden ver. Efectivamente, esto. Esto es el portal 80. Porque si yo iba al portal suba. Resulté en el. En el portal 80. Que alguien me explique qué hice para aparecer aquí. Yo no voy a haber aparecido acá. Pero pues bueno entonces amigos aquí desde el portal 80 me despido y muchas gracias por haberme acompañado, no olviden darle like comentar, suscribirse y ayúdenme a explicar qué pasó, qué pasó qué no vi, en qué minuto yo me perdí, en qué minuto yo no estaba viendo lo que tenía que ver por andar en otra cosa y, y básicamente pues no no, no. o sea resulté en otro portal que no era el que tenía que llegar por favor señor de la gerencia no me despida, no soy mal conductor. Pues bueno amigos, me despido aquí desde el Portal 80. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Saludos a Mati, que me acompañó en la primera parte de este video y desapareció. De pronto le tocaba irse a dormir, pero bueno Mati, hay que dormir, hay que descansar. Y yo voy a hacer lo mismo. Muchas gracias amigos, no olviden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.